Vamos a arrancar desde, desde recontra 0. Abro Eclipse. Ya a partir de ahora, sí, al trabajar con más de un archivo, ya no, no, no vamos a poder trabajar en, en un solo en ese espacio de trabajo que veníamos trabajando, en un compilador online o, o cuestiones por el estilo. Así que vamos a empezar a trabajar en, eh, ya en algún IDE como para estar más organizado. ¿sí? En la cursada, yo voy a trabajar absolutamente todo con Eclipse. Si algún otro quiere utilizar otro IDE, no tengo ningún problema pero vamos a estar un poco más restringidos para darle soporte si les está pasando algo, ¿sí? Si estamos todos con el mismo IDE, va a ser más fácil que nos podamos ayudar si tenemos algún problema. Bien. Ok, abro Eclipse. ¿Dónde abro Eclipse? Bueno, voy a abrir Eclipse donde me conviene a mí, que es donde yo tengo clonado mi repositorio de GitHub, ¿sí? Voy a seguir usando el que creamos la semana pasada. Entonces, como ahí es donde es lo que yo tengo clonado, voy a abrir en ese lugar. Lo que le estaba pasando recién a, a la compañera que lo resolvió es que, por ejemplo, ella estaba parada en cualquier parte, tiraba los comandos de git, yo qué sé, git, status, y le contestaba algo como, fatal, no es un repositorio de git. Bien, está bien, es verdad, no es un repositorio de git donde yo estoy parado. ¿Dónde tengo que ir? Donde cloné el repositorio de git. Hasta que no esté parado dentro de ese directorio, no estoy en un repositorio de git. ¿Sí? ¿Se acuerdan los comandos que nosotros habíamos visto? Breve repaso, ls me permitía ver eh, en modo de lista eh, los directorios donde yo estoy parado, el saber dónde yo estoy parado utilizando una terminal, tengo que utilizar el comando pwd, eso me dice que yo estoy ahora en users, Mauro, ¿sí? que es mi usuario, estoy en ese lugar parado, y si yo ahora quisiese, quisiese ir donde tengo mis repositorios, bueno, con el comando cd, change directory, yo podía ir cambiando de un, de, de un directorio a otro, o sea, para llegar a donde yo tengo hecho el workspace, tengo que hacer CD e ir avanzando. Yo sé que lo tengo en documents. Dentro de este documents tengo un montón de workspace, pero en particular creo que le hemos puesto 2020. Primero C. ¿sí? Si yo acá, listo lo que tengo, parecería que estoy en el repositorio, pero todavía no. Fíjense que si yo acá tiro un comando git status me sigue diciendo que no estoy. ¿Por qué? Porque para estar dentro del repositorio tengo que entrar a ese directorio. Estando dentro de ese último directorio que me falta, ahí sí logré estar en un repositorio de git. Entonces, cuando yo haga el último cd que me falta, o sea, cuando el pwd me conteste todo este choclo, ahí estoy en un repositorio de git. Entonces, cuando yo hago un git status... Por lo menos va a dejar, me va a decir que hay cosas que todavía no agregué, no sincronicé, cuestiones por el estilo. Eso está bien, pero me doy cuenta que ya los comandos de Git me contestan. ¿sí? Entonces, estoy donde tengo que estar. Yo estuve haciendo algunos cambios, haciendo algunos ejemplos, probando algunas cosas, y a propósito, todavía no hice nada para subirlas. ¿Cómo serían los pasos para que esto termine estando arriba? Bueno. Yo, los pasos que habíamos visto, que era como la forma más simple de no olvidarse nada, era hacer un git add menos A mayúscula. Eso hacía que todo lo, todos los nuevos archivos, todo lo que estaba por ahí dando vueltas, pase a formar parte de la foto que estoy por sacar. La foto era otro comando que se llamaba commit. ¿sí? O sea, lo que me, me, me permitía un commit era sacarle una foto a cómo estaban las cosas en este momento, entonces, yo tenía que hacer git, git menos m, poner acá un mensaje razonable del commit, ¿sí? Mensaje, commit, ¿qué me tiene que permitir ese mensaje? Me tiene que permitir en el futuro poder encontrar esta foto, ¿sí? O sea, un mensaje como el que yo estoy poniendo ahora, de mucho no sirve. Está bien que yo tardé mucho en comitear para poder mostrarle esto a ustedes, pero... En la medida en que yo voy haciendo commits, o sea, voy haciendo avances en mi proyecto, tengo que ir sacando fotos. Y a cada una de esas fotos le tengo que dar un nombre razonable. Si no, dentro de 15 días no voy a poder con ese nombre encontrar la foto. ¿Se entiende? Si nosotros no, no, no, no le damos buenos nombres, no le damos buenos tags a esas fotos, después el viaje en el tiempo se nos, va, se nos va a complicar. Para eso falta, pero lo importante ahora es tratar de ser lo más expresivos posibles en ese commit. Sin que sea un mensaje muy largo, pero tratando de explicar qué es lo que cambió. Arreglé tal cosa, incorporé tal funcionalidad, solucioné tal problema. O sea, ¿qué, qué pasó para que le quieras, para que tenga sentido que le saques una nueva foto? a tu proyecto en ese momento, ¿sí? Y una vez que hice un commit, ya estoy, ya saqué la foto, ya en modo local tengo la foto, pero a mí me interesa mandarla eh, mandarla al repositorio remoto, ¿sí? Entonces, para eso había un comando más, que era esto de poder enviar al repositorio remoto, que era push origin master. Y en este momento, acá puede ser que a ustedes les pida el password, yo ya lo tengo, ya estoy logueado con mi usuario, entonces no me lo pide. Ahí ya sé que estoy perfecto. O sea, lo mismo saqué la foto, la foto está al día, es la última foto de mi proyecto y sé que está en mi repositorio remoto. ¿Cómo lo sé? Porque yo podría hacer un git status y ver que nada para comitear, está todo limpio, está todo perfecto. Este es mi repositorio de git. Entonces, el eclipse, ¿dónde lo abro? Bueno, lo voy a abrir exactamente ahí. O sea, yo ya esto, que es mi repositorio de Git, es lo que voy a utilizar para abrir el eclipse. Esta es mi ruta, ¿sí? Entonces, ahora que eso lo entendimos, puedo lanzar el eclipse. Y ahí estamos en condiciones de empezar un nuevo proyecto desde cero. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos un nuevo proyecto? ¿Sí? File, new, C, C++ project proyecto de C. Siguiente, les recomiendo siempre abrir este Hello World, ¿está bien? Vamos a ponerle acá clase 4. Bueno, en mi caso voy a usar el compilador de la Mac y le voy a dar finalizar. Siempre el Hello World, ¿por qué? Porque les da la posibilidad de no tocar nada y ya poder compilarlo y ver que esto funciona, ¿sí? Entonces, yo acá me voy a parar sobre este proyecto. Ven que tengo unos cuantos, entonces no sé si estoy haciendo macanas, si toco el play, si qué pasa. Entonces me paro acá, le digo que me compile este proyecto. sí, eh, Ahí está. Y ahora me paro sobre este proyecto y le digo que corra este proyecto como una aplicación local. Ok, está todo perfecto. Me dice, hola mundo, me quedo tranquilo que está todo bien. sí, Que no pasa nada raro. Y si quiero acá, ahora tanteo qué ocurre si salvo, qué pasa si compilo con esto, qué me está compilando, y si corro con esto, qué me está corriendo. Entonces ahora sí, me quedo tranquilo que estos dos botones los puedo usar de manera segura. ¿sí? ¿Por qué? Porque entendí qué es lo que pasó. Lo compilé la primera vez diciéndole que era ese el proyecto que quería compilar, y que era ese el proyecto que quería correr, y a partir de ahora Eclipse quedó configurado con que esto hace que el proyecto que, que va a compilar es el que ya está, el que compiló previamente y esto va a correr al que ya corrió previamente. Ya estoy seguro de que pude abrir un proyecto, de que lo pude compilar y de que está todo bien, ¿está bien? O sea, estoy como en la, en la condición ideal. Bien, a partir de ahora, bueno, obviamente esto a mí no me sirve para nada, voy a trabajar acá adentro, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso como para estar todos en la misma, en la misma idea de qué se trataba una función y vamos a, a transform, vamos a llevarnos esa función a otro lado. Vamos con un ejemplo súper simple. Imaginemos que queremos hacer una función que suma dos números, caso, caso típico. Vamos a ver cómo, cómo se podría construir esa función. Nosotros dijimos que las funciones las vamos a hacer... Por ahora, por los próximos dos minutos, las vamos a hacer acá abajo del main y arriba vamos a poner lo que se llama prototipo o firma de la función. ¿sí? Básicamente lo que siempre recomendamos es que primero escriban la función, cuando terminan de, de, de tenerla acomodada, copian el prototipo y se lo llevan arriba como para evitar errores, ¿sí? para que no les pase, eh, para no hacer ninguna macana, algo que les quede de una manera en el prototipo y de otra manera en el desarrollo de la función. Entonces, algo que sirve bastante, o por lo menos a mí en su momento me sirvió bastante, era primero fantasear con esa función resuelta, de tener un ejemplo de cómo se usaría ¿sí? esa función. Entonces, imaginemos que queremos resolver una función que nos divida dos números. O sea, nos va a dividir los dos números, obviamente va a verificar que el, el número que tiene que utilizar para, para dividir sea distinto de cero, para evitar el problema de la división por cero, ¿sí? Entonces habíamos dicho que sería fantástico tener una función del estilo, dividir a esa función, yo le iba a pasar un lugar donde me donde iba a tener el resultado, donde iba a guardar el resultado, le iba a pasar como, para, como dos parámetros, número 1 y número 2, y esa función me iba a devolver una respuesta la cual yo podía evaluar para determinar si había logrado o no hacer la división. ¿sí? O sea que, perdón, respuesta, estoy como en esta, esto sería lo ideal, ¿sí? o sea, esta sería la condición ideal. Me fa, una función que me dé este servicio, que yo le, le puedo pasar, como le pasaba al scanf, la dirección de memoria de una variable de main, en este caso que todavía no construí, la voy a construir acá. Vamos a hacer una variable float resultado. Vamos a hacer otra variable que sería número 1 y otra que sea número 2. 1 número y otra que sea número 2. Y, y, y otra variable que sería respuesta. Entonces, yo llamo a esa función que divide, ¿sí? y obtengo como respuesta si pudo o no pudo dividir. Entonces yo podría después, si esa función existe, condicionar la respuesta, y decir, si la respuesta fue igual igual a cero, que era la manera que iban a tener las funciones de decirnos que salieron bien, ¿sí? todas las funciones que vamos a desarrollar van a estar bajo el estándar que, si lo que devuelven como resultado es un número positivo o cero, eh, quieren decir que salieron bien, y si devuelven números negativos, es que salieron mal. Vamos a aprovechar los números negativos para indicar diferentes tipos de errores. En este caso, como esta función, el único error que puede tener es el de la división por cero, bueno, cuando salga mal, nos va a devolver menos uno. Pero si sale todo bien, nos va a devolver cero. Entonces, si la respuesta fue cero, por ejemplo, yo podría acá hacer un, un print y decir el resultado es imprimir el resultado, ¿sí? por ciento F, coma, resultado. Y si lo que devolvió no fue cero, hago un else, quiere decir que acá hubo un error. Entonces no voy a imprimir nada. Y voy a mostrar directamente un error. Print F. No es posible. Dividir por 0. Punto y coma. ¿Está bien? Vamos acá a poner un contrabarra n y vamos acá a poner un contrabarra n. Como para hacer un salto de línea. Entonces, si yo tuviese esa función, ahora en esta parte del código me faltaría poder pedirle al usuario los dos números, ¿sí? número 1 y número 2. Entonces, para poder pedir los dos números, printf. Número 1. Vamos a poner un, un salto de línea acá adelante. Y acá tendría que hacer un scanf de eso que le estoy pidiendo. Entonces voy a hacer un scanf de un por ciento de... Y lo voy a guardar pasándole la dirección de memoria de la variable número 1... Allí. Lo mismo tendría que hacer, exactamente lo mismo, tendría que hacer para número 2. ¿Sí? Pido el número 2. Y lo guardo en la variable número 2. ¿Sí? Entonces, si yo ya tuviese una función que me da ese servicio que divide al número 1 y al número 2 previamente verificando si la división fue, se puede realizar, tengo resuelto este problema. ¿sí? Entonces, vamos a eliminar todos estos espacios que están de más. Ok. Vamos a fabricar una función que nos permita hacer esto. Entonces, habíamos dicho, la función va a devolver un entero. Siempre es entero que van a devolver las funciones... Nos, van a, nos, nos va a permitir desde afuera saber si la función pudo o no lograr su objetivo. ¿sí? Si pudo lograr su objetivo, nos va a devolver un número cero o positivos, y si no lo pudo lograr, números negativos. ¿sí? Obviamente, cuando es una función que solamente lo logra o no lo logra, los dos números candidatos son... El 0 para indicar que está todo bien y el menos uno para indicar que no pudo llevar adelante la tarea que tenía la función. ¿sí? Entonces, Perdón, profe. lo escucho. Dígame Perdón quién pregunta. es. Alejandro. Decime, Alejandro. Eh, yo me acuerdo que en primera instancia habían dicho que el cero era falso siempre, ¿no? Sí, y. Eh, entonces no, no conviene retornar uno o 0. No, porque la de función paro. no se llama pudiste dividir y yo espero que me devuelva verdadero o falso. Uh -huh. La función se llama dividir. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a usar un estándar, puede haber otro, ¿eh? nosotros vamos a usar un estándar que sí. es el estándar de Unix, que lo que hace es, para indicar que las funciones salieron con éxito, devuelven cero o positivo. Y para indicar que las funciones fallaron, números negativos. Ahora, no quita que nosotros después tengamos algún tipo de función distinta, que son las de validación. Las funciones de validación, a diferencia de estas, que tienen una acción como nombre, tienen una pregunta como nombre. Entonces, vamos a tener una función que dice, ¿es un quit válido? Bueno, esa función devuelve verdadero o falso. Okay. Y ahí sí, 0 y 1. 0 y en ese caso 1. sí, 0 y 1, y le vamos a poner un poquito más de gracia, nos vamos a hacer unos define de verdadero y falso, sí y vamos a devolver el verdadero o falso. ¿Pero por qué? Porque es una función que lleva por nombre una pregunta, entonces contesta verdadero o falso. Esta función no lleva por nombre una pregunta, tiene una acción, o sea, quiere hacer algo. Y lo que nos va a indicar es si lo pudo hacer o no lo pudo hacer. Entonces, con los números positivos, casi siempre el cero, pero los números positivos nos indica que está todo bien. Y con los números negativos nos puede ir codificando los errores. O sea, menos un, suponete que fuese una función que puede fallar tres cosas. Bueno, la falla 1 va a ser con el menos 1, con el menos 2 la falla 2 y con el menos 3 la falla 3. ¿Sí? Entonces, inclusive analizando qué nos devolvió la función, vamos a entender por qué no pudo llevar adelante la acción. ¿Se entiende, Ale? Perfecto, gracias, profe. Copado. Eh, ¿Alguna eh, tía, otra pregunta? Tío, eh, ¿La cantidad de errores ya no? la sabe la máquina? Matías. Matías, decime. Sí, ¿la cantidad de errores ya la sabe la máquina? No entiendo la pregunta. De, es decir... Eh, la cantidad de errores que van a surgir ya están predefinidos no una máquina no sabe nada la máquina va a saber claro, lo que nosotros, lo que nosotros le, a... le, Claro, lo que nosotros programemos o sea nosotros tenemos que tener claro cuáles son los posibles errores Sí. ¿Ah? o sea ima, imaginemos que estamos tenemos una función que tiene que procesar un pago de una tarjeta de crédito bueno el usuario ingresa los datos de la tarjeta de crédito y ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el universo de errores que puede tener esa transacción? Bueno, que la tarjeta de crédito no exista, que la transacción no se haya podido llevar adelante, que no tenga fondos la cuenta, de que... 1500 errores. Bueno, los codificaremos esos errores y e iremos devolviendo uno para cada uno. Después nosotros vamos a ver que esa información la vamos a documentar en la función. Vamos a empezar a hacer... Una cabecera en las funciones de texto donde vamos a documentar esa información. Y vamos a decir, esta función devuelve menos uno cuando pasa tal cosa. Devuelve menos dos cuando pasa tal otra. Devuelve menos tres cuando pasa tal otra. Eso es documentar la función. Nosotros vamos a usar un estándar que se llama DoxyGem. Posiblemente ya hoy lo metamos eso, ¿sí? Oca. Okay. oka ¿Alguna otra duda? Profe, acá, Gabriel. Dígame, Gabriel. Tenía entendido que dentro de una función no se podían eh, tener el mismo nombre las variables que están por fuera en el main. No, es un no, error eso. Pueden, la, las variables tienen lo que se llama alcance. O sea, si una, una variable se llama número 1, como yo tengo acá en el main, esa variable, el nombre número 1, solamente lo ocupa desde acá hasta acá. Entre eso, eso se llama alcance, o sea, scope. Esa variable existe solamente acá adentro, y ocupa el nombre número uno solamente acá adentro. Si yo quiero acá hacer otra función, como estoy por hacer ahora, y le quiero poner también número uno, lo puedo hacer. Es otra variable que está en otro espacio, en otro scope. Después más adelante vamos a ver que inclusive está en otro espacio de memoria. ¿sí? O sea, está en otro lugar físico. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda hasta acá? Buenísimo. Avanzamos. Bien, entonces, ¿cómo me fabrico ahora una función? sí, Que respete nuestro estándar y que nos dé el servicio que nosotros pretendemos. Vamos a subir un toque ahí. Esto también lo podemos sacar. Por ahora no lo vamos a usar. Bien, así tenemos toda la, casi toda la vista. Bien, vamos a la función dividir. Dividir. ¿Sí? ¿Qué tiene esa función? Bueno, tiene que recibir tres parámetros. Un lugar para dejar el resultado y los dos números para hacer la operación. ¿Sí? Entonces, y va a devolver un número que va a indicar si salió bien o salió mal. ¿Está bien? Ok, entonces, yo sé que el resultado es, el tipo de dato del resultado es un flotante. ¿Bien? Resultado. Perfecto, Pero yo no quiero recibir el valor de ese resultado. Yo necesito recibir un puntero a la variable resultado. Y para eso nosotros teníamos el asterisco. ¿Sí? Esto es la manera de recibir, en vez de recibir el contenido de la variable resultado, recibir la dirección de memoria de la variable resultado. Esa es la forma que nosotros tenemos de habilitarle a otra función que pueda escribir en un espacio de memoria de nuestra función. O sea, si la variable respuesta la creó el main, y yo quiero que desde afuera se pueda escribir, a la función que quiera que pueda escribir en respuesta, le tengo que pasar la dirección de memoria. Si quiero que escriba en número 1, le tengo que pasar la dirección de memoria. Y si quiero que escriba en resultado, le tengo que pasar la dirección de memoria. Todo eso lo estamos usando desde la clase 1. ¿sí? Fíjense que, desde entrada queríamos que scanf escriba en una variable que nosotros habíamos creado. Entonces, ¿qué poníamos? Ampersand. ¿Qué obteníamos con el ampersand? La dirección de memoria de número 1. Acá lo hicimos lo mismo con número 2, y así sucesivamente. Y bueno, vamos a hacer eso con resultado. O sea, resultado es una variable del main, quiere decir que solamente, a priori, el main la puede escribir, pero si nosotros a otra función le pasamos la dirección de memoria le habilitamos la posibilidad de que pueda escribir ¿sí? en esa variable. Entonces, la forma de hacerlo era nada más que agregar este asterisco. Y por un, un tema de prolijidad, es necesario aclarar, ese puntero resultado es un puntero de una variable de qué tipo. Bueno, como resultado es float, el puntero tiene que ser un puntero a float. Si el resultado hubiese sido char, tendría que ser un puntero a char, y si el resultado hubiese sido int, tiene que ser un puntero a int. ¿sí? Esa es la manera de, de recibir la dirección de memoria de resultado. ¿Está bien? Ok, tengo dos variables más. Número 1 y número 2. Entonces, acá se pueden llamar, como se, se me ocurra, operador 1, int, operador 2. ¿Sí? También se podrían llamar número 1 número 2. En general nosotros, para que ustedes no se confundan, tratamos de no ponerle el mismo nombre acá que acá, pero se podrían llamar de la misma manera, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Y acá adentro, esta función, para que este código compile, ¿qué tendría que hacer? Bueno, como mínimo tendría que retornar algo. Return algo. ¿Cómo retornamos que está todo bien? Bueno, vamos a retornar un 0. ¿Está bien? Entonces... De esta manera, este código ya compilaría, o debería compilar. ¿sí? Entonces yo lo puedo, puedo verificar que hasta acá no me mandé ninguna macana. ¿sí? Tengo un warning por ahí, pa, pa, pa, implicit declaration de la función dividir. ¿Por qué? Bueno, tiene razón, es implícita porque yo no puse la firma o prototipo de la función antes de tratar de usarla. Copio, pego, se acabó la declaración implícita, está todo solucionado. Cero errores, cero warning. Obviamente esto no hace nada de lo que yo quiero, pero por lo menos compila. Entonces, puedo respetar esta regla de no construir mucho código hasta el momento en el que lo pruebo. Porque si ustedes tratan de resolver toda la aplicación y después compilarla, se van a encontrar con una bolsa de errores que les va a costar mucho poder detectar qué le quiere decir eh, el compilador con cada uno de los errores. En cambio, si ustedes construyen cuatro, cinco, seis líneas de código y compilan, cuando les aparece el error, van a ver que es mucho más simple resolverlo, el error. Para eso van a tener que ir incorporando algunas mañas como esta. Por ejemplo, bueno, construyo la función. Y hago lo básico para que la función dé servicio. ¿Qué es lo básico? Bueno, si es una función que devuelve un entero, devuelvo un entero. Así ya puede compilar y me quedo tranquilo de que, de que está caminando. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, ahora sí me puedo meter a resolver la función. ¿Qué tenía que hacer esta función? Tenía que dividir operador 1 por operador 2. Si y solo si el operador 2 era distinto de 0. Y en ese caso, en el espacio de memoria resultado, guardar el resultado de la operación. Eso quiere decir que una buena práctica sería empezar haciendo las operaciones, o haciendo lo que tengo que hacer, en una variable local de la función dividir, y solamente cuando estoy seguro de que obtuve el resultado que el usuario espera, recién ahí lo voy a guardar en resultado. es Todo esto que vamos a hacer ahora es un poco exagerado para dividir, pero es para enganchar con un ejemplo... De características similares al de la semana pasada. así Dentro de un ratito ya vamos a estar trabajando con algo un, poco, un poquito más jugoso. Bien. Vamos a avanzar. Entonces, yo me haría float. Me haría una variable local. Se llame resultado. Y en esa variable voy a guardar la operación. ¿Qué tengo que verificar? Varias cosas. Vamos a empezar... Por lo más simple. Yo acá recibí un puntero a una variable ¿sí? en la cual voy a terminar escribiendo. ¿Qué pasa si yo no, si lo que me pasan eh, es la dirección de memoria de algo que no es una variable del tipo flotante? O, o, o no me pasa en ese espacio de memoria y yo trato de usarlo. Bueno, si no me pasa en un espacio de memoria y yo trato de usarlo, voy a tener un error... Sí, Y mi aplicación se va a cerrar. Entonces, en general, van a ver que cualquier código cual, cualquier o cualquier función que esté recibiendo como parámetro un puntero, hace una validación que se pregunta si el puntero resultado es distinto de null. Es lo único que me puedo preguntar. O sea es preguntarme si me pasaron una dirección de memoria. Null quiere decir que no me pasaron nada, y distinto de null es asegurarme de que por lo menos recibí una dirección de memoria cargado como resultado. ¿sí? Es una validación que vamos a hacer siempre, todo el tiempo, independientemente de para qué estemos haciendo la función. Si nosotros recibimos como parámetro algún puntero, nos vamos a preguntar si ese puntero es distinto de null. ¿Con eso cubrimos todos los casos? No. Solamente cubrimos el caso de que quien llamó a la función no nos pasó la dirección de memoria de una variable. Si nos la pasó bien, nos la pasó mal, nos la pasó de distinto tipo, lamentablemente eso no lo tenemos cubierto todavía. Pero por lo menos nos vamos a empezar a preguntar eso. Y después vamos a ponernos a pensar si el resto de los operadores tienen alguna restricción. Entonces, ¿cuál es la única restricción que tenemos nosotros? el operador 2 tiene que ser distinto de 0. Entonces, nos preguntamos si resultado es distinto de null, ¿por qué? Porque se trata de un puntero, y en este caso particular de la división, el operador 2 tiene que ser distinto de 0. Y si se dan esas dos cosas, estoy en condiciones de hacer el cálculo que me mandaron a hacer. Entonces, en resultado, puedo guardar... Uy, perdón. En resultado, puedo guardar la división de operador 1, dividido operador 2. Operador 2. Bien. Operador 1, dividido... Oh, operador, me quedo acá, y sería operador, y solamente para no respetarlo, lo voy a dejar bien acá. Operador. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo pude hacer esto, ya estoy en condiciones de guardar en, la, en el espacio del main. sí, O sea, ya tengo un resultado, lo puedo guardar en el espacio del main. ¿Qué me estaría faltando para que esto sea un lujo? Bueno, operador 1 es entero, operador 2 es entero, alguno de los dos lo tengo que castear a float para provocar que la división me termine dando con flotante. Y si ya está este cálculo realizado, bueno, puedo guardar acá, en el puntero resultado, el resultado calculado. sí. Obviamente esta línea de código la pueden suprimir y directamente podrían esto guardarlo acá. Pero por ahora vamos a hacerlo estilo, eh, estilo Disney para que, para que se vaya entendiendo. ¿Se escribía así cuando me habían pasado un puntero? No. Cuando yo lo que tengo es una dirección de memoria lo que tengo que anteceder es con asterisco. ¿sí? El asterisco es lo que me permite escribir al valor apuntado por esa dirección de memoria. Eso lo, hasta ahí lo habíamos visto la semana pasada, entonces de esta manera yo estaría escribiendo, y aquí, en este momento yo tendría que retornar que salió todo bien. O sea, en este momento yo podría hacer un return 0. Y si no entré al if, podría hacer un return menos 1. ¿Se ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, este código estaría bien, funciona, funcionaría bien, vamos a analizarlo. Tengo una variable para el resultado, un flotante, me pregunto si lo que recibí como puntero es distinto de null, si eso se da y aparte el operador 2 es distinto de 0, estoy en condiciones de hacer la operación, divido al operador 1 por el operador 2, previamente al operador 1 lo casteo a flotante para que esta división me dé con coma, guardo el valor en resultado, y ahora escribo resultado dentro del de espacio de memoria que me pasaron como parámetro. ¿Sí? Entonces logro el cometido de que en resultado va a terminar apareciendo el resultado de la división. Vamos a compilar, vamos a probar, veamos que no nos queda ningún error... Me dice que no hay errores, que no hay warning. Vamos a darle play. Me pide el número 1, le digo que el número 1 es 10. Me pide el número 2, le digo que es 2. Me dice que la división es 5. Vamos a darle play de nuevo. Me pide el número 1, le digo 1. El número 2, le digo 0. Y me dice, no es posible dividir por 0. Vamos a probar un caso más. Me pide el número 1, le digo que es 9. El número 2 es 2. Y veo que el resultado me da con coma, ¿sí? Me da flotante. A mí esto no me gusta. Esto de que una función tenga muchos retornos eh, no, no me gusta, me hace como que me hace ruido, ¿sí? porque Porque se nos puede hacer medio un vicio y en algunos casos terminar poniendo dos o tres retornos, cuatro retornos, depende, y se hacen medios difíciles de leer las funciones. Yo les voy a mostrar una trampa que me gusta a mí. A mí me gusta hacer esto, miren. Fabricarme sí, mis funciones. O sea no. que inicie, A ver cómo decís. Que inicie con un valor de retorno. Exacto. A mí me gusta hacer esto. Retorno, aprovecho que en español no está no es palabra reservada. Le meto el valor de error. Me fabrico una, una variable. ¿Sí? Y le meto el valor de error. Y hago que mi función devuelva siempre eso. Retorno. Entonces. Solo en el caso de que se da el éxito de la función, cambio el valor de esa variable. Entonces, escribo acá, retorno, cero. ¿Qué va a pasar? A mí no me importa cuán largo e intrincada sea mi función, yo estoy seguro que si no me preocupo yo por cargar un cero en retorno, mi función va a decir que no pudo hacer lo que tenía que hacer. Entonces, me quedo tranquilo de que lo peor que puede pasar es que mi función te diga que no lo pudo hacer porque no lo hizo, y en el caso donde yo aseguro el éxito, que acá es muy simple, porque lo único que estoy preguntando es si el operador 2 es distinto de 0, pero esto podría ser mucho más complejo, por ejemplo, lo que hablábamos de validar una operación de tarjeta de crédito, una vez que logré el éxito, que está bien el nombre, que está bien el apellido, que está bien el dígito verificador, que está bien el número de la tarjeta de crédito, que el banco me da el OK, que no sé qué. Recién en ese momento, aseguro y pongo un valor dentro de retorno y se acabó. ¿Se entiende? Esta es la forma que a mí me gusta escribir las funciones. O sea, siempre inicializando una variable retorno con un valor de error, siempre devolviendo la vari el contenido de la variable retorno, y después eligiendo en qué momento estoy en condiciones de asegurar que pude lograr la acción. En ese momento le clavo un cero, que, que, que sería el caso del éxito. ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa? Dato adicional que yo les agregué, les dije, che, miren, resulta que es importante verificar siempre que recibamos un puntero, que ese puntero sea distinto de null. Nada más, o sea, es un dato que yo les di, después vamos a terminar de entenderlo, falta un rato, porque punteros oficialmente viene dentro de un par de clases, ¿está bien? Ahí nos vamos a meter un poco más a fondo. Pero por ahora les dije, ¿por qué les estoy alertando todas estas cosas? Porque si vamos por el camino normal, yo les tengo que hacer fabricar durante tres clases un montón de funciones que después no nos van a servir, o sea, que después las van a tener que refactorizar con lo que van a aprender dentro de cuatro clases. Entonces, los voy alertando de algunas cosas como para optimizarles el tiempo y que podamos ir construyendo funciones desde hoy que ya nos sirvan para el resto de la cursada. ¿Está bien? En cambio, si yo espero cinco clases para decirle, no chicos, fíjense que tienen que verificar que los punteros que le pasamos a las funciones no sean null. ustedes a esa altura van a tener 25 funciones construidas y las van a tener que alterar. Entonces, esas cosas, aunque todavía no les caiga bien la ficha, yo se las alerto de entrada para que hoy, que vamos a empezar a escribir nuestra biblioteca, logremos que esa biblioteca sufra la menor cantidad de cambios posibles. Algún cambio, y sí, algún cambio va a sufrir, porque cada vez vamos a ir haciendo un poco más profesionalmente las cosas, pero esto que son pavadas, que lo entiendas o no lo entiendas, lo podés hacer, háganlo. Entonces, receta de cocina, anotan, cada vez que recibo un puntero, tengo que verificar que ese puntero sea distinto de null. Entonces, independientemente de lo que tenga que verificar, aparte, que tiene que ver con mi problema en particular, lo que yo me tengo que preguntar es, si puntero resultado... Es distinto de null. Distinto de null. Y después me pregunto lo que corresponda. ¿Está bien? Me quedo ahí. Un... ahí. El retorno jamás nosotros, por... pero por la norma que vamos a utilizar en la cruzada, nunca lo vamos a utilizar para dar, es... para dar el resultado. Sino lo que siempre lo vamos a utilizar para que dé una respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? Si pudo o no hacer lo que le mandamos a hacer. El final del cuento este es que el usuario tiene todo un teclado para escribir. Y normalmente, si le estamos pidiendo un número, fíjense que es bastante tentador, tiene nada más que nueve números, y tiene 260.000 teclas y combinaciones que puede hacer. Es muy probable que cuando le pidamos un número ingrese cualquier cosa. Entonces nosotros, ¿qué vamos a tener que hacer? O sea, nuestra biblioteca va a tener que aceptar esa situación... ¿Sí? Cuando terminemos, bastante más adelante, un poquito más adelante, yo voy a tener que decir, bueno, pará, a ver, no importa lo que yo le esté pidiendo al usuario, yo voy a tomar eso que el usuario me da como un texto. Voy a analizar ese texto, y en el caso de que dentro de ese texto yo no encuentre ninguna anomalía, lo voy a convertir a lo que lo necesito. ¿Qué quiero decir con esto? Yo al usuario le digo, decime tu edad, y el usuario me puede poner hola o José. Entonces. Yo tengo, voy a tener que tomar eso que el usuario ingresó como un texto y analizar que cada uno de esos caracteres sea o no sea un número. Por ejemplo, en el caso de la edad. Si todos los caracteres son un número, lo voy a convertir a entero. Y una vez que lo tengo como entero, voy a validar el rango de la edad. Y una vez que valide el rango de la edad, la voy a tomar como una edad válida. Bueno, hacia allá vamos. está bien o sea, Pero para poder aceptar cualquier macana que se puede mandar el usuario, nosotros necesitamos... Poder tomar lo que el usuario ingresa como un texto. Y analizar, ir desarrollando funciones que analizan carácter por carácter. Falta un toque para eso, ¿está bien? A ver, una variable tiene dos cosas. Valor y dirección de memoria. Nada más. O sea, una variable tiene una dirección de memoria física, que es donde esa variable está. ¿Sí? Si se si lo imaginan a esto como un Excel. Bueno, ¿cuál sería la dirección de memoria? El fila columna. O sea, eso... El casillero A4, eso es la dirección de memoria. ¿Y qué es lo que contiene? Bueno, la celda. ¿Qué hay adentro de la celda? Yo qué sé, no sé, un nombre de una provincia. Bueno, en A4 está el nombre de una provincia. A4 es la dirección de memoria. Chaco es el nombre de la provincia. Depende de lo que yo quiera, pongo o no pongo el ampersand. Si yo quiero Chaco, no pongo el ampersand. Si yo quiero la dirección de memoria, de A4, tengo que poner el ampersand. ¿Sí? Y cuando yo recibí la dirección de memoria, si quiero escribir el valor, tengo que ponerle adelante el asterisco. O sea, vos con el ampersand, en vez de obtener la palabra chaco, estás obteniendo A4. ¿sí? Te está diciendo a dónde está. Y le estás diciendo a una función, dividir, che, escribí en A4. Y la función dividir, si no pone el asterisco, te está pisando el A4, no te está escribiendo en la dirección de memoria A4. Entonces, la forma de que pueda escribir a donde ahí decía Chaco otra cosa, es poniendo el asterisco. Poniendo el asterisco va a escribir en la celda que hasta este momento contenía la palabra Chaco. ¿Puedo agregar algo más? Sí, lo que usted quiera. Eh, yo sé que es súper, súper difícil tratar de imaginarnos el, el tema de los punteros y de por qué nos referimos a una posición de memoria y pero por qué no, no, no puedo trabajar, por qué en este lugar no pasa y en el otro sí. Yo sé que es súper complejo, pero traten de imaginar como que cuando vos estás pensando en la ampersand es como que estás pasando, si bien es la dirección de, de dónde está alojado el lugar de esa variable, es como si le dijeras en qué casillero se encuentra un libro, ¿sí? Si ustedes alguna vez fueron a una biblioteca o, o algo, siempre todo tienen, como el libro tiene un código, y eh, tenés eh, como el casillero específico de dónde se encuentra ese libro, ¿sí? Entonces, imaginen que es como que vos le estás pasando, bueno, en el la 1, en esa posición, está, no sé, el libro que necesitamos, no sé, el principito, ese primero se me vino a la mente. Entonces vos por ahí tenés que ver si trabajás en cambiar el libro de lugar, o sea, si yo tengo que dejar algo nuevo ahí adentro, o si eh, quiero obtenerlo. Es más o menos hacia ahí, hacia dónde tienen que ir. Es súper, súper abstracto, espero no haberlos confundido, pero traten de imaginarse que por eso nosotros tenemos que decir en qué espacio vamos a trabajar, porque eh, las variables con las que estamos cuando pasamos a la función, estamos en otro contexto, estamos en otro lado, en otra posición, y no están, o sea, no tenemos hacia dónde mirar y conseguir las cosas. Entonces es por eso que estamos trabajando de esta forma, ¿sí? Es más o menos para que se puedan tratar de visualizar. Más adelante igual lo vamos a poder ir viendo. Mejor. Claro, sí, sí, lo importante es eso, o sea, sepan que no, o sea, sobre este tema recurrentemente vamos a estar volviendo, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes siempre tienen que hacer el esfuerzo de entenderlo como si fuese la última vez que lo vamos a explicar, porque es la única manera de llegar a ese momento bien preparados. El, el, ejemplo, el ejemplo que le está dando la profe está bueno, porque ustedes también pueden imaginárselo como algo no sé, como una cajonera, o sea, que una cosa es abrir el cajón y pasarle a la función lo que hay adentro del cajón, y otra cosa es decirle a la función que el resultado te lo deje en el tercer cajón. ¿Sí? O sea, ustedes lo que le están dando es, cuando ponen el ampersand le están diciendo, che, no, bueno, el resultado déjalo en el tercer cajón, que yo después voy y me fijo. ¿Está bien? En cambio, con número uno, ustedes no le están diciendo, no le están pasando la referencia del cajón. Le están dando el contenido de un cajón, o sea, le están pasando lo que hay adentro, el valor de número uno. Yo, ya les digo, o sea, esto de a poquito va a ir cayendo la ficha, pero en resumen, las variables tienen solamente dos cosas, una dirección de memoria y un valor. Depende de lo que yo tenga, puedo hacer o no hacer. Si yo tengo la dirección de memoria de la variable, puedo escribir en esa dirección o leer en esa dirección. Para eso tengo que antecederlo con el asterisco. Si yo lo que tengo es el nombre este de fantasía de la variable número 1, bueno, y quiero escribir en él, directamente pongo número 1 igual a 22. Ahora, si yo quiero, en vez de obtener número 1, quiero obtener la dirección de memoria en la cual se aloja número 1, tengo que poner el ampersand adelante. sí. O sea, con el ampersand obtengo una dirección de memoria, cuando tengo esa dirección de memoria, con el asterisco puedo escribir lo apuntado por esa dirección de memoria, o leerlo, ¿sí? Es absolutamente válido, escribir o leer es lo mismo, se hace con el asterisco. No se pueden usar variables globales, es algo que no existe, lo mostramos nada más para que sepan que no lo tienen que hacer, ¿está bien? Eh, la variable global es como la antiprogramación, no, no, genera unos dramas enormes. Cada vez que se hace una variable global un gatito bebé llora. Sí, o muere también, ¿no? Podría ser. Sí. Así que no lo hagan. Está muy mal usar variables globales porque se empieza a descontrolar el código. Más adelante, cuando tengan una noción un poco más certera de programación, podemos hacer algunos análisis de esos, y van a ver que se degenera mucho un código cuando uno, en vez de pasar un parámetro, inventa una variable global, y dice, ah, bueno, cargo la variable global y llamo a la función. O sea, nada. De hecho, eh, así se programaba en los 60, y bueno por eso, esto es como la evolución, de, de allí venimos, está bien, pero esto es como la evolución, o sea, poder tener parámetros, poder tener scope, o sea, esto de tener alcance de las variables, que las variables solo existan dentro de la función, que si yo quiero que otra función utilice mi variable, la tengo que habilitar pasándole el puntero, eh, o sea, todo esto, toda esta protección es como que pierde total sentido si vos usás variables globales. Vamos a ver que las variables globales tienen muy poquitos usos razonables dentro de la programación y faltan un montón de clases para que podamos encontrar alguno. Ok, bueno, vamos a ir avanzando. Hasta acá, nada nuevo, bajo el sol, lo mismo de siempre, lo mismo que hicimos en la clase pasada. ¿Qué pasa? Esto, tenemos una primera función, si ahora nuestra aplicación tendría que hacer 10, 12, 15 funciones, bueno, se va a empezar a llenar, o sea, se nos va a empezar a, a llenar de funciones para abajo y va a empezar a quedar un bardo. Y aparte nos va, nos va a quedar algo que no está bueno, que es que nos va a quedar una función que está tratando de re resolver un problema genérico, nos va a quedar asociados a este código en particular. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, me imagino, ustedes resuelven las funciones de, asociadas a un problema matemático, y después las dejan adentro del código del TP1 de la calculadora. Y bueno, quedaron ahí, quedaron en el main de ese código no las puedo utilizar en, otra, en, en otro proyecto que hago. O sea, para utilizarlas, ¿qué tengo que hacer? Entro al código de la calculadora, copio y pego. Y entonces, al final del cuento, ¿qué va a pasar? El copiar y pegar está permitido, es la parte fácil, pero en el momento que ustedes encuentran un error en una función que venían copiando y pegando, copiando y pegando, tienen que ir y corregir ese error en un montón de lugares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a empezar a construir... Una biblioteca. ¿Qué es una biblioteca? Bueno, ni más ni menos que lo que nosotros ya veníamos usando. Nosotros acá estamos incluyendo bibliotecas del sistema hasta ahora, que adentro tienen una pila de funciones. Y esas funciones están en un solo lugar. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que si se avivan que el printf tiene una falla de seguridad, se corrige en un solo lugar, y en todas mis aplicaciones que utilizo printf, dejó de existir esa falla de seguridad. ¿Sí? Está en un solo lugar escrito el código, eso en programación es fundamental. O sea, siempre que estoy tentado a copiar y pegar, hay algo que estoy haciendo mal, porque a futuro eso va a ser un problema. Yo tengo que buscar con mis funciones, hacer soluciones lo más genéricas posibles, y la ventaja de eso es que no la voy a usar solo para el código que me tocó en la clase de hoy lo voy a seguir utilizando eternamente, esa es un poco la idea, o sea, la idea es construir una valija de herramientas para que cada vez sea más fácil atacar un problema, sí o sea, cada vez nos vamos a poder concentrar más en el problema, ¿por qué? Porque todo lo que, lo que es periférico a ese problema ya lo tenemos resuelto, ¿Sí? entonces nosotros vamos a empezar a desarrollar funciones, las que vamos a hacer de entrada son las que tienen que ver con la interacción con el usuario. Y las vamos a ir usando en algunos códigos de ejemplo. Pero después vamos a empezar a poder atacar problemas más reales, y esas funciones las vamos a seguir usando. Porque vamos a querer seguir obteniendo datos del usuario, validando esos datos, verificando que, que sean correctos o no. Entonces, la idea un poco va para ese lado. Empezar a construir nuestra biblioteca. Nuestra primera biblioteca, por un rato largo, los que quieran ser más organizados pueden tener más, pero como la que va a ser la biblioteca de la cátedra, va a ser UTN, la vamos a llamar a la biblioteca, y una biblioteca está formada por dos archivos. Un archivo donde van los prototipos, y otro archivo donde van los desarrollos de la función. O sea, un archivo donde va esto, que sería el prototipo o firma, y otro archivo donde va esto que sería el desarrollo de la función. O sea, es la función propiamente dicha, es donde está codeado. La que lleva el desarrollo de la función se tiene que llamar, como quieran, en nuestro caso, utn.c. Y la que lleva las firmas o cabeceras, eh, se va a llamar de la misma manera que la que lleva el desarrollo, pero .h. O sea, una va a llevar el c, que es la que lleva el código, y otra va a llevar el h, que que es la que lleva los headers, o cabeceras, o firmas, o prototipos de la función. ¿Sí? Son todas las maneras que se le suele decir a esto. ¿Cómo creo una biblioteca? Bueno, tengo que, tengo que crear esos dos archivos. La forma más simple, se paran sobre esto, nuevo, pueden hacer un file, o pueden aprovechar que esto ya les trae como una forma de crear un header o un source file. El header le van a dar como nombre, utn... Punto .h, finalizar, me crea esto, ahora vemos qué es, y hago lo mismo. Me paro acá, botón derecho, nuevo, source, utn.c. Bien, y me crea esto, vacío. Vengo y me, co me corto esto de acá. Ahora igual les doy para que lo puedan hacer ustedes, ¿eh? tranqui, no desesperéis. Me corto esto, me lo pego en el H, ahora les explico esta línea de código que está acá qué quiere decir. Lo pego ahí, vengo acá y me llevo esto al C. Bien, guardo todo. Y ahora qué me falta, incluir. nuestra biblioteca. Como nuestra biblioteca no es una biblioteca de sistema, sino que es una biblioteca que está dentro de nuestro proyecto, por ahora vamos a escribirlo entre comillas simples, entre comillas dobles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que les voy a estar dando es la ruta a dónde va a encontrar ese archivo. Como está en el mismo directorio en el cual yo estoy corriendo la aplicación, directamente le doy el nombre utn. el que se incluye es el header, el h. ¿Sí? Entonces, yo incluyo el H, guardo todo, compilo, y me dice que hay un error. ¿Por qué me dice que hay un error? Fíjense, estas bibliotecas las, las tengo que incluir en todos los lugares donde las voy a utilizar. Y un lugar donde las estoy utilizando es acá. Entonces, esa biblioteca, en cada archivo donde yo desarrolle código seguramente las voy a necesitar. O las voy a necesitar porque hago un print, o porque hago un scan, o porque tengo una variable como null, que si no, un define que no estaría, no estaría hecho, ¿sí? porque está hecho en una de estas dos bibliotecas. Así que esas dos, siempre las incluyo. Vamos a guardar todo, vamos a darle compilar. Y ahí ya me dice que hay cero warning y cero errores. De esa manera, transformamos el despelote que teníamos nosotros en nuestra primer biblioteca. UTNH y UTNC, en el punto C el desarrollo de la función, y acá tengo que incluir todas las otras bibliotecas que utilice, y en el UTNH la firma. Pregunta, ¿cómo sabe eh, el main que UTNH y UTNC eh, están relacionados? Bien, eso lo sabe porque en este lenguaje de programación tienen que llevar el mismo nombre. Y nada, nada más. O sea, tienen que llamarse exactamente igual. En lo único que difieren es que uno se llama .c, que es el que lleva el código, y otro se llama .h, porque es la que lleva los headers de ese código. Bien, que cuando creamos la biblioteca le pareció esta cosa media extraña, con el if, def, define, no sé qué. Nada, también lo vamos a dejar, y nosotros por ahora las funciones las vamos a incluir acá adentro. Más adelante vamos a entender qué problema viene a resolvernos esto, yo lo tiro, el que lo engancha, lo engancha. Si no, no es tema de esta clase. También por ahora lo tomamos tipo receta de cocina. Esto es como un lenguaje de precompilación. O sea, esto es antes de compilar ocurre todo esto que van a ver ahora. Que tiene que ver con lo que está acá afuera. Este lenguaje como de precompilador lo que dice es. Si este define no existe, if no define... Si este no existe, definilo. Y como si este no existe, se mete y hace lo que hay acá adentro. Que es declarar el prototipo de esta función. Y ahí termina ese if. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la prim el primero que incluya nuestra biblioteca va a incluir este prototipo. Si después nuestra biblioteca la, la incluye múltiples archivos... Esta, esta línea de código no se va a volver a ejecutar, porque eso traería un problema que es un error que se llama multidefinición multi de funciones. Para evitar ese error más adelante, vamos a dejar esto que nos apareció así, por arte de magia, y vamos a declarar nuestras cosas acá adentro. ¿sí? Más que nada, eh, por ahora les pido que lo dejen, si no lo dejan no pasa nada, va a estar todo funcionando, pero en algún momento nosotros vamos a empe empezar a hacer eh, algunas cosas más con nuestras bibliotecas y las vamos a querer usar desde distintos lugares y puede ser que eso nos traiga un error. Si ya se acostumbran a hacerlo de esta manera, van a ver que ese tipo de errores no van a estar. Por eso, cuando nosotros creamos el punto H con el wizard, ya nos deja esto fabricado, ¿sí? para que de entrada lo utilicemos. No, no me quiero meter en la explicación de exactamente qué es todo lo que se puede hacer acá, ya va a llegar. ¿sí? Por ahora déjenlo y sepan que acá vamos a ir metiendo nuestras funciones.